Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Conociendo a Jesús lo que estaban pensando, les dijo, ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de ahí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria, gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Es simpático y lleno de intención teológica el episodio del paralítico, a quien le, le bajan por un boquete en el tejado y a quien Jesús cura y perdona. Es de admirar ante todos la fe y la amabilidad de los que echan una mano al enfermo y le llevan ante Jesús, sin desanimarse ante las dificultades de la empresa. A esta fe responde la acogida de Jesús, y su prontitud en curarle y también de perdonarle. Le da una doble salud, primero lo espiritual y después la corporal. A eso ha venido el Mesías, a perdonar. Cristo ataca el mal en sus propias raíces. La reacción de los presentes es variada, unos quedan atónitos y dan gloria a Dios. Otros no, empiezan a las contradicciones, se creía antiguamente que cualquier enfermedad era resultado o castigo por parte de los dioses. La enfermedad posiblemente se vivía como un castigo o como fruto del pecado. Incluso en nuestros días persiste en algunos ámbitos la mentalidad de que cuando las cosas no están bien o sufren alguna enfermedad es porque algo hemos hecho mal. Incluso las personas se preguntan, ¿Qué hice para merecer esto? En el texto de Marcos, los escribas reflejan esta mentalidad de pecado y castigo en relación con el paralítico. Los que llevan la camilla estaban convencidos que Jesús haría algo por su amigo. Si tú realmente crees esto, ayuda a quien no conoce bien el sacramento y que está esperando oír, tus pecados te son perdonados. ¿En qué personaje de la escena nos sentimos retratados? ¿En el enfermo que acude confiadamente a Jesús, el perdonador? ¿En las buenas personas que saben ayudar a los demás? ¿En los escribas que, cómodamente sentados sin echar una mano para colaborar, si sí son rápidos en criticar a Jesús por todo lo que hace y dice? ¿O en el mismo Jesús, que tiene buen corazón y libera del mal al que lo necesita Que el Señor los bendiga